agregamos el atributo no validate y la clase needs validation en nuestro input agregamos el atributo require y luego podemos agregar dos span uno con la clase invalid feedback y otro con la clase valid feedback donde vamos a poner un mensaje de error y otro de validación correcta vamos a precisar de un código javascript que vamos a encontrar en la página oficial de bootstrap buscando validation bootstrap vamos a copiar y pegar este código y nos resta agregar nuestro archivo de javascript a nuestro footer con esto vamos a obtener una validación básica con bootstrap